La becación MERIT me ha permitido poder estudiar a lo que me gusta, o sea, lo que, a lo que yo creo que estoy hecha para hacer toda mi vida. Y cada año ayudamos, damos ciertas horas de nuestro tiempo, que está muy bien por poder estudiar eh, sin tener que abonar la totalidad de lo que cuesta la titulación. Yo creo que la universidad es muy importante en la educación de una persona porque le forma como adulto, como una alguien que va a aportar algo a la sociedad más adelante. O sea, es muy importante entender que creo que asignaturas como eh, movimientos artísticos, eh, lengua y la estudio de la comunicación, sociología, eh, antropología, marca una diferencia con otros tipos de estudios igual más técnicos, que duran menos igual, que te preparan a nivel técnico de la misma manera, pero yo creo que el CEU te forma como persona para salir luego al mundo y ser consciente de lo que estás haciendo. Uno de los privilegios que, que tiene el CEU es que tienes una muy, muy buena, estrecha, eh, cercana relación eh, alumno-profesor. Pero no solo por la relación académica, eh, sino también por la relación personal que se crea de cariño y de seguimiento a lo largo de los cuatro años. Yo a una persona que está, eh, está estudiando, si optara la beca Merit, yo le diría que, que lo intentase, si tiene entusiasmo, eh, constancia, eh, humildad para decir, para entender el regalo que es estar estudiando aquí. Adelante.